Joder, hija, te podías comprar un reloj, ¿no? Siempre llegas tarde. Ay, qué pesada con que siempre llego tarde, que no es para tanto. Esa sudadera tan chula. Te gusta, ¿eh? Uh -huh. De regalo de mi cumple de mi abuela. Ay, pues qué está, no. está bonita, está bien. Vaya tienes con tu abuela. Pues anda que tú, que cada vez que la ves te da 50 euros o más. Sí? Dios no, <risa> Es que... Bueno, pues qué tengo demás. que ir a verla porque está malilla. ¿Y eso? Ah, pobre. Sí. Venga, vamos, que se han dado tarde. A sí, mejor, vamos. Pillamos dos, ¿no? no, no, no, no, no. ¡Uf! vamos. Sí, madre. ¿Qué va? No, no es que para nada. Esto, sí. no sé ni qué va a ser. A mí tampoco. A mí, Oye, que me dice Mario que sí vamos no, al local. Dile que sí. Pues vamos. Vamos, vamos. Sí, sí. Oye, tía, me está llamando tu madre No la cojas, ¿sí? ¿eh? Que Se si no me haya pasado algo No cojas, que tengo muchísimas llamadas perdidas suyas Sí, tía Hola, Ana ¿Estás con Sara? Sí, sí que estoy con ella, te la paso Sara, ¿se puede saber dónde estás? ¿Por qué nunca coges el teléfono? Mamá, que estoy con mis amigos. qué pesada Sara, hija Ya sabes que la abuela estaba malita Sara, la abuela ¿Pero qué pasa, eh... mamá? ¿Qué pasa? Pues eso, cariño que la abuela estaba mal ahí. Pues que la abuela se ha ido. ¡No! Cariño, tranquila. Ahora ya está de camino donde ella quería estar. Mi mamá, lo siento por no haberte cogido el teléfono. No lo había oído. Ahora llama a la tía Carmen y qué te pase con la abuela. Le deseas que tenga buen viaje y que lo pase muy bien en venidor, que ya sabes que le encanta.